Bienvenidos a una nueva sesión de Club lectura. Hoy lo que vamos a hacer es leer el cuarto episodio de Desengaños Amorosos. Hoy lo que vamos a hacer es terminar ya el libro de, de, de, de Desengaños Amorosos. Voy a compartir pantalla desde mi escritorio y vamos a empezar a, a leerlo. ¿Vale? Eh, no. ¿Veis la pantalla? Yo... Avisarme, ¿la ves David? No. ¿La ves Mónica? Sí, yo sí. ¿La ves Maricruz? Hace tiempo vivía en Gran Canaria sí. Sí. un noble caballero llamado no, no, no Don Jaime de Aragón. David, ¿no la ves, Antonio? Una sí. no... David, ¿la ves? No. Eh, tardará, tardará un poquito en encargarse de la pantalla. Eh, Maricruz, puedes continuar leyendo. Una noche llegó a su puerta un soldado hambriento y atado llamado Don Martín. Don, cuando Don Jaime le vio, no dudó en invitarle a pasar la noche en su castillo. Para darle reposo y alimento. Eugénio <ríe> se sacó una llave de la fartriquera y con ella abrió la puerta pequeña. De ella salió una muchacha de 26 años. Era hermosa, pero tan delgada que parecía más muerta que viva. Llevaba una calavera en las manos y se metió debajo de la mesa. Mónica, te toca. Voy. De la puerta grande salió una negra. Era tan negra que el carbón se volvía blanco a su lado. A su, lado. su mirada de fiera le hacía parecer el mismo demonio. Llevaba la negra uh -huh. ropas y joyas tan ricas y brillantes que la reina no las tenía mejores. Don Jaime la recibió alegre, mientras Don Martín observaba la escena tan asombrado que se olvidaba de comer. Durante la cena, don Jaime ofrecía a la negra las, los mejores bocados de su plato: huesos y restos de pan. Ah, tranquilo, pasa nada. ¿Sigo? Sí, sí. Ahora sí, eh, lo veo. Sí. Sí, sí, sí. sí. Huesos pues... y restos de pan que no habían comido ni los perros. La hermosa muchacha roía los restos de comida por pura necesidad, como si ella misma fuera una bestia. Acabada la cena, se despidió la negra de Don Jaime y se fue por donde había venido. Eh, David, te toca ahora a ti. Espera, espera, espera, espera que enciende, encender la cámara. Espera. Eh, espera, eh. ¡Papá! Ahora, ahora, ahora. Ya está, ya está. ¿Dónde me toca? Aquí, página 83. Estoy compartiendo pantalla. Nada, nada, nada. ¿Dónde? Aquí, Aquí, en la página 83, donde la pone la desdichada muchacha. Vale. La desdichada muchacha salió de, debajo de la mesa. Un criado le echó agua en la calamera y volvió a meterse por la puerta pequeña. El criado cerró con la llave y se la entregó a don Jaime. Don Jaime vio a su invitado tan confuso que decidió contarle su historia. Sigue sí. leyendo. Vale. Mi, bueno, mi buen amigo, estáis necesitados de reposo y descanso, pero como os veo tan asombrado con lo que ocurre en esta casa, os contaré mi prodigiosa historia. Fui el único hijo de mis padres y ya de niño tenía un gran talento para las armas. Por eso a los 18 años pedí a mis padres ir a Flandes para desarrollar estas antes y ver mundo. Allí pasé seis años y me hubiera quedado para siempre de haber sabido lo que me esperaba al volver a Gran Canarias. Eh, Maricruz, te toca a ti. Sí. Con 24 años, un día todavía en Flandes, un anciano criado se me acercó y sin decir palabra me puso este papel en la mano. Por mi juventud y el valor de mi noble sangre no miraba los riesgos ni tenía el peligro, así que esa noche acudí a la cita. Llegó el anciano con un caballo y me vendó los ojos con una tela de seda. Después me pidió que se subiera al caballo. Cruzamos Puente y Callejuela. Mónica, te toca. No. Y, y, Tuve la sensación de pasar varias veces por el mismo lugar y de caminar al menos dos millas. Al cabo de más de una hora, llevamos a una casa. El criado me ayudó a bajar del caballo y me dio por una escalera. ¿Sigo? Eh, Mónica, te toca. Mónica, te toca a una sala donde, sin decir palabra, el criado puso mi mano sobre la mano de otra persona. Por el tacto de esta mano y por el sonido de la seda, al moverse la ropa, pensé que estaba con una dama. Aquella dama misteriosa y yo atravesamos tres salas más. Al llegar a la tercera, la dama me pidió que me sentara. Os he, os he hecho traer hasta aquí de la manera que habéis visto. Porque tanto a vos como a mí nos conviene guardar el secreto y tener recato. David, te toca. Voy. ¿Dónde? Aquí, donde pone dama. Mil veces he intentado liberarme. Vale. Mil veces he intentado liberarme de mi amor por vos. Pero vuestro valor y vuestra gracia han derribado todas mis defensas. Cuando acabo de hablar... La dama me quitó la venda de los ojos, pero fue como el seguir, con los ojos tapados, porque todo estaba a oscuras. Descubrí por el tacto lo que no podía descubrir, por la vista, las formas de su cuerpo. Me hicieron pensar que estaba con una diosa. Disfruté de grandísimos favores hasta la una. Entonces la dama me dio un saquito tan lleno de joyas y monedas de oro que no lo podía cerrar. La dama me dijo que volviera la noche siguiente. Después me entregó al anciano criado quien me vendó de nuevo los ojos y me llevó de vuelta a la plaza. Maricruz, te toca a ti. Durante todo un mes, no falté a la cita de una sola noche. Gozaba de mi dama y volvía cargado de dinero y preciosa joya. Mis amigos y camaradas empezaron a murmurar sobre mis ausencias ...y mi repentina riqueza. Me tenían por ladrón o salteador. Mi leal camarada de Don Bartasar... ...vino a avisarme una tarde y me dijo así. Don Bartasá, amigo Don Jaime, os quiero bien. Y por eso debo preguntaros... ...cómo habéis conseguido tanta gala y joyas. Los demás hacen acusaciones que yo me avergüenzo de repetir. Por favor, sacame de duda para que no me crea los engaños que cuentan sobre vos. Intenté tomarme a risa las palabras de Bartasar y ocultarle la vida, la verdad, pero insistió tanto que acabé por contarle la verdad. Ahora te toca, Mónica. De un Lleno de admiración, don Baltasar me animó a trazar un plan para descubrir cuál era la casa de mi amada. Esa misma noche llevé a escondidas una esponja empapada en sangre. Al llegar a la casa, marqué la puerta con mi simul. Al día siguiente, don Baltasar y yo recorrimos la ciudad en, en, bus, en, en, en, bus, en, buscar, en busca de la puerta marcada. No dejamos ni una, ni una plaza, ni un rincón, ni una callejuela por examinar. Descubrimos la marca de sangre de menos de 20 casas de nuestra posada. El anciano criado me paseaba durante horas con los ojos vendados para que pensara que estaba muy lejos de allí. Descubrimos que en aquella casa viv vivía un rico príncipe. Era muy viejo y solo tenía una hija, viuda, pero joven. Pues la habían casado de niña. David, te toca a ti. ¿A mí? Sí. Vale. Esa noche convencí a mi dama, para que él, contra de su voluntad, me mostrara su rostro. Cuando la vi, no vi una mujer, vi un ángel. La dama me habló con tristeza. Don Jaime, ya me veis, soy mandame, su creencia, princesa de Erne. Mi padre es muy viejo y yo soy su única heredera. Voy vos sois el único esposo al que aceptaré pero debes guardar el secreto hasta que el cielo lo quiera como era un joven imprudente y enamorado al día siguiente me vestí de gala y fui a pasear con don Baltasar por delante de la ce celosía de mi amada sigue leyendo no es que no veo eso a ver, se ve ahora. No, ahora sí recorrí la calle. Yo y una y otra vez con des, descaro y sin disimulo. Puedes bajar, sí, ah, eh, descaro y disimulo hasta que estuve seguro de que me había visto. En Maricruz, te toca a ti. Esa noche, como cada noche, fui a mi puntual cita, pero el anciano criado no apareció. Eran casi las once cuando seis hombres armados y con máscara me atacaron con pistola y con puñales. Don Bartasá y otras camaradas oyeron el ruido y vinieron. Me llevaron medio muerto a la posada. ...y llamaron a los médicos del cuerpo y del alma. Gracias a Cielo tenía dinero suficiente... ...y pude recibir múltiples cuidados poco a poco. Me fui recuperando de la herida. Cuando ya podía levantarme... ...me recomendaron que volviera a mi patria... ...lo antes posible. Pues la mujer que había ordenado mi muerte... Aún no se había vengado. De esta manera supe que había buscado mi muerte. Y así, con gran pesar y poca salud, decidí volver a mi tierra. Mónica, te toca a ti. Al llegar a Gran Canaria, conocí que, perdón, conocí que la parca se había llevado a mis padres. Por lo que me quedé rico y en la mejor edad a los 34 años. En la imagen de mi adorada, Madame Lucrecia, seguía viva en mi, en mi alma y, a pesar de todo el mal que me había provocado, no podía aborrecerla. Una semana, una semana santa, acudí a la iglesia y allí vi una. Un retrato de Madame Lucrecia. De, nom, de nombre Elena es la desdicha que habéis visto comer debajo de mi mesa. Me enteré de que era doncella y noble, pero muy, pero muy pobre. La propuse propus en el matri, el matrimonio y pasó de la mayor, mayor pobreza a la mayor riqueza. Elena era honesta y hermosa. Para mí era mi cielo, mi gloria, mi jardín, mis alegrías y mi descanso. David, te toca. Voy. Me tomaréis por loco, por hablar así de ella, después de haberme visto maltratarla esta noche. Pero Elena ahora es mi horror y mi desdicha, después de ocho años de casados que a mí me parecieron una hora eh, una hora, un primo de Elena vino a vivir con nosotros, era pobre y no podía permitirse seguir sus estudios para ser hombre de la iglesia como todo lo que era de Elena, yo amaba a su primo, como propio. Lo acogí en mi casa y lo traté como a un hijo. Baja, baja. Ya. Yeah. Sí, sí, sí. ¿Se ve bien así? No, no lo veo. No, no, no, no, no lo ves, David. No. A ver ahora. No se ha quedado ahí. Sí. Eh, Mónica, en, en Maricruz puedes continuar tú. No, Maricruz. En la ciudad, Maricruz. sí, vivíamos en la ciudad y en verano me vine a este castillo. Para recoger la cosecha, Elena no pudo acompañarme, por encontrarse indispuesta. A los pocos días fui a visitarla y me recibió con alegría y gozo. Eh, David, Pero... ¿puedes, David, ¿lo ves ahora? No, no, no, no, no No veo nada. Nada, eh, continúa, continúa tú leyendo, Maricruz. Pero esa misma noche vino a hablar conmigo la negra que habéis conocido. Sus padres fueron esclavos de mis padres y se había criado en nuestra casa. Sigue, sí, eh, Mónica. Entre lágrimas la negra me dijo, Señor mío, en agradecimiento al pan y al techo que tú y tu familia me diste a mí y a mis padres, no puedo ocultarle la verdad. En tu ausencia, el primo de tu señora ocupa tu lugar en el lecho. Me han amenazado de muerte, pero debo proteger tu honra. Yo te he avisado de la traición, ahora ponte el remedio. Un marido no necesita más que la sospecha si ve peligrar su honor, y con más razón aún cuando está a los ojos de un testigo leal. Uh -huh. que, me, que me vivo el traidor del primo de Elena, y reservé su, su calavera para que lo habéis. Para lo que habéis visto esta noche. Sí, de sus llaves de dulzuras, ahora beberá desdichas de su calavera. Eh, David. Ahora, ahora, sí. ahora, ahora. No mate a Elena, porque una muerte breve es un pequeño castigo. La hice ver como le daba a la negra todas sus joyas y como la hacía mi mujer. Hace ya dos años que tengo a Elena comiendo. Eh, ¿Puedes bajar? Sí. ¿Lo ves? No, otra vez. A ver, ahora. No, no veo nada. ¿No ves nada? No, no. no. Sí. Eh, Mar, eh, Maricruz, te toca, sigues leyendo tú. Hace ya dos años que tengo a Elena comiendo. Mm. Migaja y viviendo en un espacio tan pequeño que no puede ponerse de pie. Mientras vea la... y así hasta el día de su muerte. Ahora ir a dormir aunque no piense cambiar de opinión. Mañana por cortesía os dejaré preguntarme todo lo que deseáis. Mónica, te toca. Don Martín se fue a su habitación lleno de espanto, sin entender cómo un caballero cristiano con noble sangre y de tan callado entendimiento era capaz de llevar a cabo una venganza tan cruel y durante tanto tiempo sobre una mujer que había amado. En mitad de la noche, la negra se despertó dando grandes gritos. Jesús, que me muevo, confesión. Don Jaime, Don Martín y las criadas fueron a la habitación. Se encontraron a la negra con el cuerpo y el rostro cubiertos de un mortal sudor. Temblaba de dolor y perdía el sentimiento por momentos. Señor mío, siento que se me acaba la vida y aún estoy a tiempo de decir verdades. Eh, David, te toca. Mi señor, es inocente y no merece el castigo que está pagando. Su primo murió sin culpa. Lo cierto es que yo me enamoré de él y él me rechazó. Como la veía hablando mucho con mi señora, yo pensé que se debían amar. Un día hablé a mi señora un gran descaro. Como castigo me maltrataron y decidieron contarte a, contarte a ti mi atrevimiento. Yo tenía tu, tu castigo y me adelanté a ellos, contándote las mentiras, que ya conoces, te suplico que me perdones y que me vuelvas a su lugar, a mi señora, pues juro por Dios que está libre de culpa, don Jaime con los ojos llenos de ira, ira y gritó, Ojalá tuvieras mil vidas para quitártelas mil veces. Maricruz, te toca a ti. Agarró una daga y con, con tres o cuatro puñaladas adelantó la muerte a la esclava. Después fue a buscar a Elena para librarla de su castigo y hacerla de nuevo su esposa. Don Martí abrió la pequeña puerta y llamó a la desdichada dama. A no escuchar respuesta, se acercó con una vela y dentro se encontró a Elena muerta, con los brazos en cruz sobre el pecho. La, la calavera de su inocente ha desdichado primo descansaba junto a su cabeza. Su rostro de Elena... Estaba flaco y descolorido, pero seguía siendo tan hermosa como una ángel. Don Martín llamó a Don Jaime y le dijo: Don Martín, entra, Señor, y ve lo que ha provocado este cruel engaño. Lena ya no necesita vuestro premio por su martirio, por Dios le ha dado al cielo. Eh, Mónica, te toca a ti. Vale, al ver don Jaime a Elena, se arrojó sobre ella llorando y diciendo, don Jaime, ay Elena, ay Elena mía, ¿cómo me has dejado? ¿Por qué no te has vengado de mí un traidor que ha confiado más en un engaño que en tus virtudes? Y dile a Dios que cumpla tu venganza, pues merezco cualquier castigo. Don Martín le vio le con tanto dolor que aceptó a quitarle la daga por miedo a que hiciera alguna locura. Don Jaime se daba con detazos se arrancaba la barba y el cabello diciendo barbaridades. Por más que lo intentaron, no le, no le pudieron calmar y don Jaime terminó por perder el fin. Un mes después, don Martín siguió su camino y volvió a su, a su ciudad, Toledo, donde le esperaba un, una prima suya para casarse. David, no. te toca. Con ella vive toda, todavía contento, sin caer, caer, caer en engaños de malos criados y malas criadas encaminando con lo que vio en Gran Canarias damas pregúntense esto si hay damas que no ofenden y las hacen pagar como pagó Elena que harán con las mujeres que se llegan a llevar con sus impulsos ella ellas reciben el castigo y además por ellas nos dan mala fama a todas los hombres tienen tan mala opinión de nosotras que ni pescado vencemos a los hombres ni siendo inocentes nos libramos de su castigo bueno hemos terminado el, eh, el libro de desengaños amorosos voy a, a parar ya el, el, el, la pantalla bien. Eh, Maricruz, de lo que, lo que de lo que hemos leído en ese texto, ¿qué es lo que más te ha gustado? A mí todo me ha gustado. Sí, <risa> todo, todo todo pero ¿qué parte te ha gustado más de, de, de, de, de lo que hemos leído? Lo te... no, de príncipe, no, del rey. Ay. Mónica, de, de todo lo que hemos sí. leído del texto, ¿qué, qué, qué sí. es lo que más te ha gustado? Pues a mí, no, a mí me ha gustado todo. Uh -huh. Y de todo lo que hemos leído me ha gustado el final. Eh, David, de todo lo que hemos leído, ¿qué parte te ha gustado más del texto? El segundo párrafo. Uh -huh. Bien, eh, ¿qué tal... ¿Qué tal os parece eh, si esto Maricruz? Si tú estuvieras en esta, eh, si tú vi vivieras en esta, en estos, en esos años, ¿cómo, cómo te gustaría te gustaría vivir en esa época? Sí, sí me gustaría vivir. Mujer. ¿Por qué te, gust porque te gustaría vivir en esa época? Porque ahí eh, hay muchas cosas bonitas. Eh, Mónica, ¿te gustaría a ti vivir en esa época? Sí, a mí sí me gustaría también. ¿Por qué te gustaría vivir en esa época? Pues yo opino lo mismo, lo mismo que Maricruz, porque hay muchas cosas, hay muchas cosas bonitas. Eh, David, ¿te gustaría a ti vivir en esa época del libro? Sí. ¿Por qué te gustaría vivir? Porque sí, me gusta. Bueno, esas son las preguntas. Bueno, ya hemos terminado de leer el libro de desengaños amorosos. Ahora lo que voy a hacer es volver a compartir pantalla en el, en, en la, en el ordenador y voy a quitar ya el, el libro este y voy a ver qué libros os gusta, te, qué libro te gustaría, os gustaría leer a vosotros de estos. Eh, es, uno es eh, vidas de mujeres inspiradoras. Y, y el otro es, el otro es Cana y el otro es canarias fuentes de leyenda. ¿Qué libro te gustaría leer, leer en el próximo, en el próximo, después de las vacaciones? Mon Maricruz, ¿qué libro te gustaría a ti leer? Papá. Pues. Libro en la lectura. Sí. Eh, son dos libros, eh, lo, lo vuelvo a repetir. Son eh, Vidas de Mujeres Inspiradoras o Canarias Fuentes de Leyendas. Antonio. Vidas de Mujeres. Eh, eh, eh, eh, eh, de Antonio, Antonio. Sí. Eh, de mujeres". sí. Qué, li, eh, qué, Antonio, ¿Qué libro te gustaría a ti, David? Sí. ¿Qué que has dicho que... que... ¿Qué hay, que hay mujer, que mujeres inspiradoras o, o canarias libro de leyendas inspiradoras sí libro de mujeres inspiradoras y mujeres y mujer y canarias libro de leyendas y cuál hay otro no solo son esos dos eh, y el otro el segundo cuál es es es libro de mujeres inspiradoras y el segundo es Canarias, un libro de leyendas. ¿Y yes, es Canarias? Canarias, un libro de leyendas. Es, se titula. Bien, Mónica, ¿a ti qué libro te gustaría leer de esos dos? Pues yo también opino opino lo que es Maricruz. A mí me gustaría leer de vidas de mujeres inspiradoras. A ti David, qué libro te gustaría leer? Mujeres inspiradoras. Bueno, por, por mayoría y, y unanimidad, vamos. El próximo libro que vamos a leer es libro de mujeres inspiradoras y lo que va, lo vamos y la próxima cita es, va a ser el día 11 de enero del 2022 a las 4 de la tarde Muy bien No, perdón, sí, 12 mira. de enero 12 de enero ¿El cuál, Antonio? ¿El 12 de enero? Sí, 12? 12 12 de enero Miércoles 12 de, 12 de enero, enero pa... a, las, a las 4 de la tarde Vale, vale. Eh... Sí Sí Sí. ¿Y cuál es el libro que vamos a leer? ¿Mujeres? Libro, mujer, libro de Mujeres Inspiradoras. Sí. Pase feliz Navidad. Sí, igualmente, sí. Maricruz. Feliz Que paséis una feliz fiesta fiestas. Que paséis un feliz año, una buena entrada de, del año sí. nuevo. Y, bueno, y nos vemos en el año que viene, en el, 2002, en el 2022, el 11 de enero, a las 4. Sí, gracias. Feliz Navidad, Adiós. chicos. Feliz Navidad a todos, muchas gracias. Feliz Navidad, chicos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego Antonio. Hasta luego. Adiós Antonio. Adiós. Adiós. Feliz Navidad. Feliz Navidad. May. feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz, Navidad David. Adiós. feliz Navidad a todos. Adiós. Hasta Hasta luego. Adiós.